Lejos, lo mejor para despertar en la mañana no es el café, es agua. Tu este cuerpo se activa de inmediato. You can take that to the bank. Está mega cerrada y no tengo llave. Hola chiquillos, tanto tiempo sé que he estado como alejado de la pantalla. Hola. ¡Ah! Se te cayó. ¡Chao! Soy que estaba ausente un poco de los videos. Eh, eh, hasta ahora me estaba resistiendo en hacer un vlog semanal. Porque me gusta esto de estar grabando todos los días, sacando el contenido todos los días. O al menos estoy tratando de hacerlo cada dos días. Pero... Todo me dice Que, que debería ir para allá, parece. Pero el tema es que ahora tengo una tarea, y la tarea implica no hacer tantos vlogs Así que va a cambiar la prioridad. Y aún no sé si voy por el camino del vlog diario O el vlog semanal Pero eh, hay cosas que tengo que ponerlo al día Volví a fumar, así que ese contador se vuelve a cero ¿Qué pasa Hugo? ¿Por qué te arriesgas? ¿tú a ser famoso. ¿tú a ser famoso? <risa> días sin fumar, cero. No he hecho el vlog, así que días sin hacer el vlog, cero. Andar en bicicleta lo estoy haciendo casi todos los días, menos sábado y domingo, lo cual es aceptable, pero está a cierto punto nomás. Y miren eso. Miren qué bonito. Es hermoso. El otro día estuvo cumpleaños mi, con, mi compadre Maco, donde fuimos a saludarlo y estuvimos jugando. Super Nintendo, que fue espectacular Ya, yo te voy a explicar lo que significa el sucio. El cercio es una palabra que sale en, en novelas como, como Julio Verne y también, también, también está en el escudo de Nueva York y significa siempre a la cumbre, o sea, siempre estar arriba eh, también lo usa está el, en, para firmar su autógrafo y para para, para, para, para firmar los lo autógrafos para sus fans y también se, se despide con su gente y dice el cercio para, para que todos tengan así un, un, un sentimiento positivo hacia la cumbre eso significa el cercio. Y también estuve en la inauguración de, de la casa de Carlos, un otro gran amigo que está ahí empezando una nueva etapa, su contador volvió a cero también. Okay, ¿Tienes que te cuente la historia de es esto? Sí. Esto es un abaco. Sí. Este, los abacos inventados por los chinos uh -huh. son las primeras computadoras. Perfecto. Primeras computadoras. Este abaco yo lo compré en el barrio chino de San Francisco. Cuando, Ay, por, cuando, buena, cuando, cuando por pega me mandaron a Chile con Vale, Google y toda la wea. Y eh, cuando fui al barrio chino me encontré con esta wea Y dije, ¿qué recuerdo me voy a traer de San Francisco? No me voy a traer un logo Un, gay, un, un gay. logo un gay. O un logo, o un logo de Google. Logo, claro. No importa. Si no una computadora, las primeras computadoras. Y me compré la. El, ah, el, el buen interacción humano-máquina, pues. Eh. Excelente <ríe> <que ambiente>, le ah, <ríe> Qué bonito. <ríe> qué bonito. Qué bonito. Es como, es como los güeyes que están soldando, tú sabes que no tenéis que ver esa voz. Lo voy a y Yo me puse de espalda mejor. que ¿Por me... <risa> no, qué Ay, me dijeron que lo estoy en piloto. aquí dice. Yo sé lo que quiere el público. ¿Cuál <risa> yeah. es el objetivo del piloto? Del Tú, ¿Tú me estás preguntando cuál es el objetivo del blog? Sí. sí ¿Cuál es el objetivo del blog? ¿Tú, tú, objetivo sabes, ¿Tú sabes cuál es el objetivo del blog? No. Bueno, yo tampoco. Y eso ha sido todo. Eso ha sido por mi parte estos días que he estado sin blog. Así que eso, a pesar de que nadie notó que no habían blogs. Como siempre he dicho, este blog lo hago por mí y para mí.